Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? El doctor Reynoso con ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy, como bien dice el título, vamos a aprender a elaborar preguntas de anatomía. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el tema de donde vamos a formular preguntas. En este caso vamos a buscar el tema de anatomía de cabeza y cuello. De acá vamos a tener preguntas. Podemos hacer preguntas directas, pero las preguntas serían en selección múltiples. Podemos realizar preguntas con un análisis profundo, con un nivel de dificultad intermedio, nivel de dificultad alto o nivel de dificultad bajo. Vamos a ver esos tipos de preguntas. En este caso vamos a hacer una pregunta sencilla. Nos vamos a los vasos sanguíneos. Lugar donde se forma la vena yugular interna. La vena yugular interna bien, esa es una pregunta sencilla que todo estudiante de medicina tiene que saber manejar por ejemplo, aquí tenemos diferentes opciones vamos a colocar acá diferentes opciones tenemos a nivel de la región supra y esa es una opción a nivel de la glándula parótida. Para que no sea tan cliché, vamos a poner aquí en el espesor de la glándula parótida. Tercera opción. A nivel del agujero rasgado posterior. Opción D, por ejemplo, vamos a ver a qué nivel. A nivel de la base del cuello, por ejemplo. Y opción E. Vamos a ver dónde, opción E. Hay que analizar bastante, señores. Para poder formular preguntas de ese nivel hay que formular y pensar bastante. ¿Qué opción sería que quede cabeza y cuello? Ok, ok. Medial al músculo. estilo Estiloioide. Por ejemplo, estas serían las diferentes opciones. Giramos esto para acá, giramos para acá. Y la opción correcta, señores, analícenla. Y me van a dejar en los comentarios cuál es la opción correcta. Nitido. Vamos a formular otra pregunta. Que sería sencilla. ¿Cuál es la arteria? que penetra, no, más sencillo. ¿Cuál es la arteria que se relaciona con el ángulo de la mandíbula? Esa es una pregunta sencilla, también parecida. Para eso ustedes tienen que ubicar y razonar un poquito. ¿Cuál es la arteria que se relaciona con el ángulo de la mandíbula? Siguiente pregunta. Esta pregunta tiene diferentes opciones. Por ejemplo, arteria carótida externa arteria faríngea ascendente Arteria Facial Arteria Lingual Arteria Cuarcería Arteria Arteria idea superior bien ahí formulamos otra pregunta vamos a quitar le damos formato ahí tenemos dos preguntitas sencillas que podemos analizar son preguntas de anatomía de cabeza y cuello vamos a darle formato a esto y Sería así. Cinco opciones. Estas son dos preguntas sencillas que se pueden realizar en anatomía de cabeza y cuello. El estudiante tiene que por lo menos analizar. Aquí vamos a tener que utilizar un poquito la memorización. Aunque anatomía recuerden que la memorización tiene que utilizarse de manera obligatoria en todos los exámenes. Y razonamiento. Aquí, ¿cuál es la arteria que se relaciona con el ángulo de la mandíbula? Eso ustedes tienen que investigar, ese concepto, acá, que se relaciona con el ángulo de la mandíbula, que arteria, que vaso sanguíneo. Y aquí, por ejemplo, lugar donde se forma la vena yugular interna. Lugar. Sería el lugar donde se forma la yugular interna. Entonces, vena yugular interna, tiene que leerse eso bien. Lugar, yugular interna. ¿De dónde viene? ¿De ¿Dónde se origina? ¿Dónde termina? Entonces, esta, hay que ver el trayecto de cuál de esas arterias se va a relacionar con el ángulo de la mandíbula. Esto es súper importante tenerlo bien presente. La respuesta correcta en la primera, acá, la respuesta correcta es a nivel de dónde? En el agujero rasgado posterior, acá. A nivel del agujero rasgado posterior, inmediatamente cuando ese seno sigmoide o seno lateral, Sale de acá, en ese agujero termina y ahí se va a formar la vena yugular interna. La respuesta correcta aquí de esta sería la arteria facial. Arteria facial, recuerden que esta arteria justamente va acompañada de la vena facial y es la que se relaciona con el ángulo de la mandíbula, tanto la arteria como la vena facial. Una fractura a ese nivel puede comprometer esta arteria y la vena facial. Vamos a quitar esto acá. Entendido, jóvenes. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta con relación a este tipo de preguntas. Ya saben, si tienen alguna pregunta con respecto a este tipo de contenido, déjenmelo en los comentarios. El doctor Renoso estuvo con ustedes. Vamos a seguir haciendo este tipo de contenidos. Pero más adelante lo haremos con casos clínicos para poder analizar. ¿Entendido? Ahí vamos a analizar casos clínicos orientados a la anatomía humana. Nos vemos en el próximo video, denle like y déjenme sus comentarios. Bye.